Ser amigos debe ser lo más hermoso a tener Entre un hombre y la mujer Que exista mucho querer Ahora eres mi amiga Aunque exista otra palabra Lo más bonito es decir Que simplemente eres mi amiga a mí me gustaría y mucho tener que fuese sola para mí eso sería egoísmo y eso es verdad solo pido fidelidad a esta amistad ser amigos debe ser lo más hermoso a tener entre un hombre y la mujer que exista mucho querer. Solo te pido una cosa, que por encima de todas las cosas siga siendo fiel de mi amistad, que entre los dos solo exista sinceridad. Y después te voy a pedir que sigas siendo mi amada, esa que el destino me mandara. ¿Qué más podría pedir? Ser amigos debe ser... Lo más hermoso a tener. Entre un hombre y la mujer... Que exista mucho querer. Ser amigo es... Recorrer el camino juntos, a tu manera y a la mía, en infinita fantasía.